el foro, eh, creo que se llama Dani, lo recuerdo ahora mismo, lo, ten lo tengo que mirar ahora si no os pongo el nombre, pues me ha preguntado si todavía conservo la, la Squire Telecaster con P90, eh, la Custom 2 con P90 y si qué opinión sigo teniendo de ella, cómo ha evolucionado, bueno pues la sigo teniendo como podéis ver y mi opinión pues ha cambiado muy poco, simplemente eh, la aprecio incluso más todavía A, a cuando la, la compré Vamos a hacer un par de puntualizaciones sobre ella Algunas ya la he comentado en algún vídeo Y vamos a hacer una pequeña prueba Con, con otro eh, Comparándola con otra, otra telecaster que tengo Este compañero decía que Bueno, que quizá le, le hacía falta un, Unas pastillas un poquito más, más eh, Clásicas Bueno, estas son bastante clásicas pero hay una cosa que yo le he hecho, que no sé si lo podréis ver, que es que, bueno, tiene un montón de mierda la guitarra, la acabo de sacar de la funda. Que es que, eh, bueno, yo le he bajado mucho las pastillas, ¿vale? Están prácticamente, está, por ejemplo, la parte de grave está prácticamente al, al nivel de, del golpeador. Y además, esta parte la tengo un poco más baja que esta, porque si no las, las cuerdas graves me daban como demasiada salida. Esta está un poquito más alta que esta porque me gusta que está de más salida independientemente de que, de que la tenga ya por la impedancia eh, Como yo lo que hago para cambiar de, son, de sonido rítmico a solista es cambiar de pastilla con el volumen a tope, pues prefiero que dé más, más potencia ¿vale? Y bueno, salvo eso, eh, no tiene ninguna modificación, está tal cual eh, como la saqué de fábrica hay una, miento, hay una modificación Le puse de fábrica trae una 0.9 de cuerdas Y yo le he puesto una 0.10 No sé si le vienen bien las 0.10 ¿vale? No porque sea eh, Vamos a decir Dura de tocar porque no lo es Bastante blanda de tocar Pero las 0.10 hacen que no quinte bien Pueden ser dos fallos Uno, la cejuela Que desde todo el tiempo que la tengo Aún no se la ha cambiado Y debería haberse la ha cambiado Y otra pues... Quizá la construcción, el tiro de la guitarra, que hace que especialmente las, las cuerdas en, en graves, la sexta, la quinta, no quinten bien 100%. No es una cosa que me preocupe muchísimo, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues eh, otra cosa que quiero comentar es que el mástil satinado, ¿vale? El mástil no está barnizado, sino que tiene un... o está barnizado, pero tiene un... no es el tipo poliéster de este duro, sino que es con lo que llaman satinado, pues con el tiempo se ha ido suavizando cada vez más y ha cogido un color de ser bastante crudo, casi blanco, un color así amarillento muy, muy agradable y bueno, eh, digamos que la, que la guitarra va mejorando, no va para atrás sino que va hacia adelante el hardware y todo eso, perfecto, la electrónica perfecta, ni siquiera tiene ruido vale, es que yo no la he limpiado nunca, que no le he sacado nunca al golpeador, es que no sé cómo, cómo es por dentro siquiera y no le hace falta. Esto que suena es mi reloj. ¿Eh? O mi, mi móvil, no sé. Algo suena. Clic, clic, clic, clic. ¿Vale? Bueno, pues eh, voy a compararla, voy a hacer un par de ejemplos de sonido con, con la, la otra Telecaster que tengo, que es una otra Squire, pero en este caso es una, una Classic Vibe y es bastante más clasicota, entre comillas. ¿Veis, ¿Veis cómo suena? Claro, claro. Debe ser el reloj. Bueno, pues vamos a empezar con un poquito, no voy a decir jazz porque yo no sé tocar esas cosas, pero que suene un poquito más jazzero. Lo que he puesto ha sido el volumen prácticamente a cero, ¿vale? que no sature y le he bajado el tono en torno al 3 o por ahí. la misma posición, el volumen y abro el tono completamente consigo un sonido bastante más vamos a decir eh, blusero o quizás rockabilly que yo hago siempre, ahora digo, quiero hacer un solo, estoy haciendo lo que sea, y quiero hacer un solo rockero. El ampli lo tengo puesto en el canal eh, saturado, y lo que tengo es reservado el volumen. Estoy tocando con la pastilla de arriba, y para cambiar, ni piso, pedal ni nada, simplemente cambio de pastilla. pasar de sonido bastante yacero con solo cambiar la pastilla. Eh, bueno, con todo esto ya tengo ya una, versatil una versatilidad increíble. Eh, para conseguir un sonido semi limpio intermedio, pues le bajo el volumen aquí. Esto se lo dejo igual. Quizás le subo un poquito, le abro un poquito más el tono quizá le baje un poquito el tono este y ahora intermedio limpio, limpio cristalino, saturado. Esta es la otra square que tengo, la, la Classic Vibe. Esta tiene pastillas simples eh, de Alnico 5, es decir, muy, muy clasicota, eh, con un sonido muy limpio y eh, finito, digamos, ¿vale? Un sonido bastante clásico. Un poquito de afinado no le vendría mal, pero bueno, no tengo tiempo ni nada. Eh, bueno, Suena muy bien, se toca muy bien. En comparación con la otra, esta tiene un mástil un poquito más, más plano. ¿vale? Tiene un mástil eh, más en D, la otra es un poquito más en C, más planito. También el diapasón es un poquito más planito. Y eh, se toca muy bien también. Eh, quizá eh, a mí personalmente la toco un poquito peor porque. El, el, el tipo de mástil pues no, no me adapto tan bien como al otro El otro es como más clasicote de siempre Y personalmente me gusta más Pero bueno, es una cuestión de gusto <música> eh, En esta guitarra no puedo hacer lo que hago con la otra De mm, tener una pastilla Porque tengo cuatro volúmenes O sea, dos volúmenes y dos, y dos tonos Aquí tengo que usar el, el mismo Pero bueno en caso de solo, o tiro de pedal, o simplemente pego el subidón aquí. La guitarra suena a Telecaster que te caga. En conclusión, no, no puedo decir otra cosa, es una guitarra que al cabo de los 10 años, creo que hace que la tengo, 10 o 12 años, me sigue encantando, sigue siendo un guitarrón de tres pares de cojones, ¿vale? Sigo recomendándola.